Hola, en este video mostraremos una forma rápida y eficaz de realizar un seguimiento de la inscripción a la prueba de transición de todos los estudiantes de cuarto medio del establecimiento. Para ello, será necesario abrir el navegador y dirigirse al portal habilitado para colegios que tiene el DEMRO. Se accede desde www.dembro.cl y luego en la pestaña Portales, Colegios. Una vez ahí, aparecerá un botón de color naranjo con el nombre Acceder a la Plataforma que nos llevará a una nueva pestaña para ingresar los datos de nuestro establecimiento. Para acceder al portal, se debe utilizar el nombre de usuario DIR, RBD, guión y el código de la enseñanza que en este caso sería 310. Adicional a eso, la contraseña creada por cada usuario con anterioridad junto al registro de un correo electrónico. Una vez en el portal, solo basta con pinchar en la pestaña de la columna izquierda donde aparece Nómina de alumnos 2021. Aquí aparecerán los nombres de los alumnos de cuarto medio, con la información del curso, si están inscritos y sus notas también de la enseñanza media. Aquí también aparece un detalle de todas las notas de enseñanza media de cada alumno de sus años anteriores. Esperamos que esto sea un aporte para su establecimiento y recordamos que nuestros canales de comunicación están siempre abiertos para consultas. Hasta pronto.